Buenas noches, estamos acá en la Liga de Fútbol Infantil de Hurlingham. Hoy se sortearon las copas. Tenemos la Copa Guevara, la Copa Lifur y la Copa Intendente Juan Zabaleta. En el cual, en la noche de hoy, los delegados estuvieron reunidos con el presidente, con Marcelo. Y bueno, se sortearon los cuartos de final. Vamos a decirlo para la gente que nos está viendo. Bueno, en la Copa Joaquín Guevara, primero de mayo va con la Sociedad de Fomento San Damián. Después, obligado va con Barrufaldi, Estudiantes de Uda Hondo va con Quinta de los Pibes y Buen Camino va con el Club eh, San Damián. Después tenemos la Copa Lifur, donde Eidu va con los Patitos, después hay Clásico, Arroyito va con Santa Leonor, el Libertador va con el 12 de Octubre, San Martín va con el Ciclón, ahí ya son los cuartos de, de final. Bueno, y por último, tenemos la Copa Juan Zabaleta, donde 18 de julio va a jugar con Bajo Belgrano, Pampero va a jugar con Belgrano, Malvinas va a jugar con la Catedral y Jeju va a jugar con Ateneo Roca. Eso fue la Copa Juan Zabaleta a la Noche. Estamos en una nueva reunión de delegados. Y bueno, estamos acá con el presidente Marcelo. Muy buenas noches. Muchas bueno, gracias por, por invitarnos. No, gracias a ustedes por venir, como siempre. Nada, yo les tengo que agradecer a ustedes que, que siempre están en todo. Todo lo que tenga que ver con la Liga. Hoy estamos en un sorteo. Más bien. Fue también una reunión porque se tocaron unos temitas del de tema de, de cómo eh, terminar el campeonato. Cómo ¿no? terminar la fiesta de fin de año, que sí iba a ser una fecha y sí. se tuvo que postergar por, sí, por otros temitas. Sí. Vamos a ser claro. sinceros, por lo que es la final de Copa Libertadores. habíamos. ¿Cuándo, ¿cuándo, había, cuándo habían dicho el y 23 cuándo El 23 de noviembre mm. era la fecha que habíamos hablado desde hace un tiempo. Sí. Y bueno, por el asunto casi seguro, ya la Comeboy puso como fecha de la final de la copa ese día, ese 23 y bueno, y la verdad que por ahí arriesgarse a que eh, no tengamos un microestadio como nos gusta a claro. nosotros lleno de bandera y todo eh, hablamos con el municipio y lo pasamos para el sábado 30 ¿Sábado 30 están todos invitados entonces al microestadio de en donde vamos a pasar una gran fiesta? Por supuesto, donde usted va a conducir como siempre ah, bueno. ¿eh? usted es el conductor, vamos a entregar todos los trofeos y bueno, creo que desde las 4 de la tarde tenemos hasta las 7 y media el microestadio para la Liga, Liga. Así que bueno, para todos los que nos están viendo, de 4 a 7 y media en el Estadio Municipal el 30 de, de no... noviembre, sí, noviembre. Sí, señor. Sí. Bueno, ¿cómo, lindos partidos para los cuartos de final, ¿qué, ¿qué día van a ser? y Los cuartos de final van a arrancar el 2 de noviembre. Uh -huh. ¿sí? El día 2 de noviembre van a ser los cuartos de final, el 9 de noviembre va a ser semifinal Bien. Y el lunes 18 de noviembre, que es Día de la Soberanía, ah, para el lunes, perfecto. ese día sería la final. Perfecto. ¿Sí? Bueno, la, la reunión, reunión de delegados, como siempre, espectacular. Sí, donde todos escucharon con todo. Todos, todos opinan, eso es lo que a mí me gusta, de verdad, que por ahí en otras ligas eh, hay una gente que te dice cómo se va y a mí me gusta que decidan los clubes. Eh, queríamos jugar entre semanas, eh, hoy por hoy los clubes están esperando fin de año recaudar una monedita más con el buffet y, y entre semanas yo sé que todo cuesta. Y bueno, charlando entre todos, se tomó, bueno. llegamos y pudimos... Jugar todos los días sábado. La... Estamos haciendo el programa este donde vos fuiste la, sí, la, la, la persona invitada al primer programa. estuve lo vengo siguiendo, el, después el sábado anterior que eh, también estuviste con gente de Arroyito. Sí, Arroyito Quinta, de la, Quinta ayer y con Val, y Gallego, y oh, Gallego y Belgrano. Sí, la verdad que... Bueno, pero todos nos decían, me dicen, con Marcelo que es el presidente de la liga, lo podés, podés hablar a cualquier hora, te atiende, eh, no, la verdad, felicitaciones. Sí, sí, la verdad que yo es lo que trato de hacer, más que nada tener eh, un contacto con todos los delegados, más amistad que otra no. cosa, ¿no? Uno a veces hablando este, de otra manera con la gente, ¿no? La verdad que eso es porque sos presidente, a ver, vení, llamáme, me claro. llamás a la noche llaman papá, la verdad que a veces me pone, me pone contento, porque a otros claro. le molesta, yo ni lo digo, pero claro. eh, me llaman papá porque tuvieron un problema con su nene y yo trato de solucionar, de mediar, a ver, bueno. yo, uno, somos liga, nosotros estamos al frente eh, de lo que es un campeonato, formar o, o, o llevar adelante un campeonato de fútbol, claro. después lo que pase con los nenes o con un papá en cada club, en el club, Más pero la, sé, la gente te llama, te dice mirá me pasó esto con este nene, qué podemos hacer ustedes? uno trata de ayudar, no me quiero meter porque no quiero invadir al club, porque ver, bueno. se puede sentir invadido un delegado, un presidente pero con la buena amistad que yo tengo, que siempre hablo, llamo, le llamo, le llamo, me llama mirá me pasó esto, se podrá hacer algo, charlar, vemos es un 0-12, lo van a poner, si no lo a otro club, lo pasamos, yo te lo dejo ir a otro club. Después. Y bueno, se soluciona, gracias a Dios hemos solucionado todos los problemas y, y bueno, así así estamos, por eso. ¿Hay alguna sorpresa para la gente que va a ir el 30 de noviembre? ¿Tenés algo a la fiesta? Y siempre puede haber una sorpresa. Algo hay, no? Siempre hay. Siempre viene alguien, Correcto. está a ver, vamos a ver, no queremos anunciar nada porque bueno. vamos a esperar, por ahí uno dice bueno. algo y después esa persona no te. Te ha quemado. Ve. Claro, tal claro, cual, este, Pero siempre hay bueno. una bueno, siempre se, va se, a se ve como año tras año la liga va creciendo y bueno. Sí, sí, ver la sobre. verdad que sí, como te comenté la otra vez, mm. este año, el año que viene ya tenemos varios clubes que han asegurado su participación Bien. en esta liga y bueno, va a seguir creciendo y bueno, como me dice siempre el gallego yo me quiero ir cuando arme la letra D yo digo digo, me parece que estás soñando gallego, pero bueno eh, qué sé yo, ya está la C ¿eh? Claro, estamos un pasito, ¿no? Estamos un pasito, no, no estamos muy lejos, pero sería la verdad que un orgullo que, que la Liga de Burlingame pueda tener cuatro este categorías jugando. Eso quiere decir que hay mucha cantidad de clubes, socios, si eh, lo que sea, jugando. Así que bueno, eh, la idea es esa, seguir trabajando. Y bueno, acá estaremos hasta que un día los delegados digan, no te queremos más, vamos por otro lado. <risa> este, gracias por gracias. todo. Eh, daremos un paso acostado porque a ver, esto, esto de los clubes no es no no, no, no, no, no, no, no, no, tal cual bueno muchísimas gracias como siempre y bueno todo lo no, mejor. no gracias a vos Me acá a Marce que, que siempre están en todo sí, sí, sí, eh, bueno, lo vamos a entregar el 30 ah, va a haber al sí, 3 va a haber tres personas entregando ah bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno igual vamos a vernos antes vamos a tener un montón de finales de copa como eh, sabes, eh, hay una copa que lleva el nombre de Juan Zabaleta claro. como siempre diciéndole lo mejor a todos los clubes que participan juez, y, y eh, siempre que el protagonista son los chicos los chicos, ¿no? eso siempre, Ay, bueno. eso es lo principal Uno lo hace esto por los chicos ¿viste? Ay, bueno. eh, y los clubes y todo, los clubes que forman los chicos, salen los chicos a la calle eh, los, los tienen adentro del club por un montón pero, de cosas. pero en lo personal quiero decir que está muy bien hacer una, una copa este, con el nombre del intendente porque entendemos que ha colaborado pero muchísimo Les, con los muchísimo. clubes. Les ha cambiado la, la vida. Igual le ha muchos cambiado clubes. a muchos clubes hoy también. Por eso hay que decir que muchos clubes vienen, porque cuando vale. empiezan a sacar hoy los numeritos. A ver, venir a jugar a la Liga de con todo lo que te está dando Pasabaletas, trofeo. 80% del valor de los árbitros a principio de año te arma en el microestadio en la realización médica con todo porque te vacunan todo completo. Tenés el 107 gratis, ambulancia son un montón de cosas que si vos pones a sacar números número a fin de año te estás ahorrando 100 pesos, muchísima, ¿no? muchísima la plata. Entonces, bueno, con eso llega. Eh, eh, estaba muy bien que, que una de las copas lleve, lleve su nombre ¿eh? así que seguramente él va a estar entregando esa copa ese día sí, sí, claro, la final, si todo sigue bien, la final de las tres copas se va a sí. hacer el 18 de noviembre, de lunes, como siempre sí. son tres canchas neutrales, todavía no sabemos las canchas, no, todavía no, bien. Bien. como sabés, la, la gente sabe que normalmente bien. las copas tienen que ser las canchas cerradas, Tal hay cual. un acceso al público, entonces claro. hay que buscar y que estén en buenas que estén condiciones, en buena que, no en buenas condiciones que tengan para acaparar mucha gente, ¿no? claro. es una final de copas, y, y bien, el año pasado estuvimos en jugando la final de la Guevara en un buen camino y era impresionante, llegó a ver más de 300 personas en sí, un partido, sí, sí, un no, después la gente se va renovando, pero es, es tanta la cantidad que vos bueno, necesitas un lugar cómodo para la gente. Más bien, más Entonces, bueno, hay que buscar todo eso. Bien. Así que, bueno, ya empezaremos con, con la gente a empezar a designar canchas. Dale, buenísimo. Bueno, esto fue la hora de Burlingame, siempre acompañando la Liga de Fútbol Infantil y bueno, que ande todo muy bien.